la empleamos como una herramienta para el futuro, para que las personas vuelvan a creer en sí mismas, vuelvan a tener un empleo y vuelvan a tener una vida digna sin depender de ustedes. Ustedes, señora Ayuso, han demostrado que están tan fanatizados que incluso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 que ustedes y nosotros vemos de manera muy distinta las rentas mínimas. Ustedes las entienden como una manera de que los ciudadanos dependan de sus políticas nefastas que siempre conducen a la miseria y a la pobreza. Disponer de un ingreso básico, señor Ayuso, no es ningún privilegio. Es institucionalizar el derecho a vivir sin miedo